Muy buenas noches, un feliz, eh, una feliz semana para todos ustedes que terminando el sábado hoy comenzamos la semana a la puesta del sol. Eh, la pregunta que me hice esta tarde es ¿por qué tengo que seguir predicando si es que las personas están interesadas en otros temas posiblemente? Quizás, pero hay un mensaje que todos nosotros deberíamos permanentemente pensar. Y que sin duda algunas, algunos de ustedes están siguiéndonos en las redes, quieren escuchar siempre un mensaje de oportunidad que Dios nos permite conocer para poder entender los tiempos en que vivimos. Más de uno de nosotros nos hemos sentido eh, en la incertidumbre cuando hace 18 meses atrás comenzó esta pandemia y vimos al mundo postrado ante las circunstancias más horrendas de la muerte, las enfermedades, los hospitales, los países, todos paralizados, la gente en sus casas y muchos muriendo de manera indiscriminada, desde jóvenes, adultos, adultos y personas ya ancianas, que ni siquiera podían despedirse de sus seres amados, nos llevó a pensar una vez más o a repensar la vida que llevamos aquí. Y sin duda, muchos de nosotros, eh, voy a decir tal vez muchos, simplemente para no incluirme, perdieron la esperanza. Se preguntaron qué será de nosotros de aquí en adelante. ¿Qué alternativas tenemos para sobrevivir a una circunstancia tan difícil como esta? Muchos tal vez llegaron a la conclusión de que sus vidas se había terminado que sus proyectos estaban truncos y que simplemente había que luchar hasta morir. Y que la muerte sería una situación tan cercana que finalmente ya no tenía sentido. Pero algunos creímos que sí. Algunos creímos que vale la pena. Vale la pena vivir todavía con esperanza, porque una vez, hace dos mil años atrás, un hombre, el que se hizo hombre, Dios, hecho carne, vino a esta tierra para darnos esperanza. Cuando en camino a Damasco, el apóstol Pablo no solamente conoció a Jesucristo en la visión, sino también confirmó que la promesa de Dios a través de las edades se había cumplido allí en Jerusalén, en aquella ocasión de la Pascua que acababa de terminar del cual él salía para poder contrarrestar a aquellos que seguían a un tal Jesús, que dice que era el Salvador. Yo me imagino al apóstol, después de encontrarse con Jesús y escuchar sus palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él me imagino que ahí en Damasco dedicó esos tres días para poder escudriñar la Escritura nuevamente y buscar en ella las profecías. Y encontrar que realmente las Escrituras predecían la llegada del Salvador. Su corazón se llenó de gozo como buen judío que era. Su corazón se llenó de alegría porque la sabiduría de Dios, la grandeza de su amor, había logrado mostrar en su mente, a su cabeza, que realmente estaba él a tiempo había decidido ser un baluarte, un soldado de Jesucristo. Al estudiar las escrituras y defenderlas en diferentes lugares donde se le llevó por causa de Cristo, el apóstol Pablo va diseñando de algún modo esta didáctica para que nosotros podamos entender ahora qué es Cristo, por qué lo seguimos. ¿Cuál es la razón por la cual predicamos de Él? Quizás una de las mayores razones que me da a mí, como predicador, es que entendiendo que en este mundo no hay otra esperanza mayor que solamente hay en Cristo Jesús, esa es la razón por la cual cada noche, a las siete en punto de la noche, presentamos nuestros mensajes para predicar a Cristo. El apóstol Pablo había entendido que si predicamos a Cristo, el Evangelio de salvación llegaría a toda criatura. Tal como Jesús había dicho, id y predicad a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas antes de que llegue el fin. ¿Estamos todavía antes de que llegue el fin? Este es el momento en que tú y yo podemos escudriñar la Escritura y abrir sus páginas y mirar los tiempos y compararlos con las enseñanzas y las profecías de la santa palabra de Dios y darnos cuenta que estamos a las puertas de la venida de nuestro libertador, de nuestro salvador Cristo Jesús. Estamos a puertas de conocer por fin aquella promesa cumplida donde no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas viejas habrán pasado y todo será hecho nuevo. El mundo aquí solo nos ofrece aflicción y dolor, tristeza, indiferencia, incertidumbre, inseguridad, mas en Cristo todo, todo esto será cambiado porque Él será nuestro Señor, nuestro Rey. El apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro a Corintios, a los Corintios que estamos estudiando, les recuerda y les dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué te puedo decir? En muchas ocasiones he dado mis opiniones respecto de la política, de los conflictos sociales, porque como humano tengo mi concepto, tengo mi parecer. Sin embargo, en estas ocasiones cuando... La mente humana pierde la visión del futuro. Es necesario recordarles también que nosotros, en nuestro corazón, aguardamos la esperanza de ver a Jesús resucitado venir en las nubes de los cielos. Y no nos quedamos haciendo otra cosa más, sino proponernos, presentaros a vosotros, a Jesucristo y a este crucificado. Dice el apóstol, estuve con vosotros en debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos de nosotros, lastimosamente, Malentendiendo la escritura, hemos basado nuestra enseñanza en lo que nos dicen Fulano o Mengano. Muchos de nosotros hemos predicado doctrinas sectarias, muchas veces determinadas por nuestros grupos religiosos. Hemos comenzado a presentar creencias que aparentemente van am amaniatadas a un prejuicio ya religioso. La palabra de Dios es pura y sin mácula, es plena cuando nosotros vamos a ella, sin posiciones ni prejuicios, ni religiosos, ni personales. Allí lo que vamos a encontrar es plenamente a Jesucristo como la línea de acción de la historia de este mundo. Porque Él desde el Edén fue prometido para ser un Salvador, pero un Salvador real, un Salvador de nuestras almas, no solamente de nuestras necesidades, ni económicas, ni sociales, sino también un salvador de nuestro mundo de pecado, de este mundo que solamente trae traición y dolor, de este mundo donde el dolor y el sufrimiento es casi el pan de cada día, donde cada uno de nosotros, intentando sobrevivir, nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a ver en la Escritura más adelante cómo Dios nos va guiando a través de la historia y cómo va conduciendo a su pueblo, a todo aquel que cree en su palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, y no he venido para persuadiros con palabras de hombres, porque si lo haría, ustedes vendrían a mí. Yo sería vuestro referente. No intento todos los días en este programa Reflexiones de la Biblia hacer que cada uno de ustedes crea en mis palabras. Lo que yo busco es persuadirlos a volver a la palabra de Dios. Que hagamos un espacio cada día para escudriñar en ella los mensajes maravillosos para nuestras vidas, para nuestro presente, para nuestro futuro. Os animo a que vayamos una vez más a buscar en la palabra de Dios esas respuestas que tal vez no nos responderán el por qué, pero sí el para qué. Entenderemos más plenamente cuál es nuestra función y nuestra misión en esta tierra. Mientras conocemos algo de Jesús, entenderemos a plenitud que hay algo mejor más allá de nosotros mismos. Mientras comprendemos su sacrificio en la cruz del Calvario, que tuvo que ser pagado para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios, entenderemos a plenitud que realmente Dios tiene un plan muy especial para nosotros. Amigos, hermanos, no pierdamos la fe. No perdamos la esperanza de que muy pronto el Señor Jesús, a pesar de las circunstancias en las que vivimos, nos dará la paz y la seguridad que tanto esperamos. No solamente para nosotros, como dice su palabra, sino para todos, todos aquellos que esperan su venida. Hoy el mundo está en una convulsión total. Las enfermedades y las pestes han cubierto la mente humana. De tal modo que nos han vuelto realmente personas ofuscadas casi paranoicas, porque vemos las circunstancias alrededor y todo el mundo tiene miedo, tiene temor de ser tomado de alguna manera o contagiado con alguna enfermedad o alguna situación de inseguridad y perder la vida. Hoy recibí una noticia de un amigo que hace, yo lo mencioné, el día lunes perdió a su mamá, el día martes a su tía y él murió el día de ayer. Familias enteras quedan desoladas, familias enteras pierden a sus seres amados y dejan niños desprotegidos. Familias enteras están sufriendo lo que este mundo solamente nos ofrece, sufrimiento y dolor. Por eso, recordando las palabras del apóstol Pablo, diremos que no nos, no nos interesa otra cosa más que persuadiros a traer una vez más a memoria, la palabra y las promesas de Dios. Es importante que busques un espacio cada día. Y si este programa te ayuda para que puedas buscar en la palabra de Dios dónde tienes que fundar tu fe, tu confianza. Y yo te animo a que tu fe y confianza esté fundada en Jesús, nuestro salvador. Él es el consumador de nuestra fe. Y Él, en esta noche, pueda producir en tu corazón deseoso de tener paz, que pueda producir en ti la seguridad de que sus promesas nunca fallen. Cristo es nuestro Señor. Acéptalo como tu Salvador. Acéptalo como tu único y suficiente Señor. Y verás que tu vida aquí tiene sentido. Quiero encomendar mi vida en las manos de Jesús y también la tuya, para que tú puedas sentirte seguro en sus promesas. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, si Cristo crucificado nos da la razón de ser a nuestras vidas, si en Él nosotros podemos encontrar la confianza y la seguridad de una vida mejor, queremos que Cristo venga a morar en nuestro corazón. Queremos que Cristo se convierta en aquel personaje que produzca paz y seguridad en nuestras vidas. Si hay alguna persona que esta noche nos está escuchando, si hay alguna persona que va a escuchar este mensaje en algún momento de su día, de su vida, puedas tú, Señor, producir esperanza en tus promesas. Querido Padre, tú que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Haz que con la ayuda de tu Espíritu Santo también pueda morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, gracias a tu misericordia. Y te pedimos todos estos favores solo por los medios de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Yo deseo que Dios te bendiga y que llene, tu paz, llene de paz tu corazón. Y sobre todo que tu presencia pueda guiar tu vida. No te olvides, las promesas de Dios nunca fallan, la de los hombres puede fallar, pero la de Cristo está presente todos los días de tu vida. Estos es reflexiones de la Biblia con un amigo de siempre, Boris Darman. Nos vemos mañana a las 7 en punto.